a escuchar la exposición del... Yo a decirte, señor Francis. De Francis Rodríguez. Vamos a ver qué nos Muy trae. bien, gracias, Carolina. <risas> Miren, en el día de ayer y hoy se hace mención interesante de que la UNESCO declara eh, la bachata ah, claro, sí. como patrimonio de la humanidad, me imagino inmaterial, como fue dado del merengue, porque son eh, ritmos que se le han denotado, se le han dado como autóctono de, o de esta zona del Caribe, en República Dominicana. Eso es importante. Eso proyecta eh, nuestra cultura, eso asienta un poco más nuestra cultura, siendo nosotros una cultura un tanto asediada por otras y, y donde la transculturización uh -huh. es una realidad, producto de de que el dominicano conforme han pasado los tiempos históricamente se ha movilizado a través del mundo y cada dominicano que tiene contacto con una cultura, la asume eso trae consigo que cuando regresa al país un tanto la deja reflejar y va influenciando en otros y entiendo que ahí se da la conjunción de o lo que llamaríamos la transculturización en la medida que la sociedad dominicana adquiere detalles culturales, rasgos, y los sostiene, por eso se busca que los pueblos conservemos las memorias históricas de del pueblo. Porque solamente se puede avanzar cuando un pueblo conoce con, con certeza su origen, su origen, y ese origen que le ha dado satisfactoriamente desarrollo, tiende a posicionarse en la conciencia ciudadana y a no permitir que se nos transforme tan fácilmente lo que por costumbre era la forma de vida de los dominicanos. Si se fijan, al no conservar muchas de esas costumbres hemos perdido el control de nuestros hijos, el control de la familia, el control de nuestra propia existencia, porque ya hemos tenido que avanzar a un orden nuevo. Nosotros, Francis, eh, tocamos así de pinceladas eh, ese tema de resaltar eh, o la decisión de la UNESCO de hacer o fijar al, al género de la bachata como patrimonio de la humanidad y de alguna forma... Eh, Sócrates nos decía que, o sea, que, que vamos a decir, capacidad tiene la UNESCO para hacer esto. Ese es otro tema. Eh, es, sí, y los criterios es que, que ellos se utilizaron. utilizan, sí. eh, o sea, son muy estrictos y es en base... Cómo discriminar, discriminar claro. lo demás, la, los ritmos entonces, o cómo darnos a nosotros la, la, la certeza de que es nuestro. Sí no, sí, no es una cosa que dice no vamos a ver si vamos a poner la bachata eh, como patrimonio de la humanidad. No hay requerimientos. Claro, no es cualquier cosa no, no, no. para establecerlo así. Claro, entonces inicié con esto como resaltar un valor uh -huh. de nuestra cultura para entrar al como he entrado a la parte concreta de mi comentario de que nosotros como pueblo debemos conservar la, la memoria histórica del pueblo dominicano para no perder el norte, para no perder la visión hacia el desarrollo. Pero el pueblo que no conoce, Carolina, uh -huh. su historia y no la conserva, aunque muchos entenderán... Bueno, no nos podemos quedar en la misma tesitura, dice, bueno... Lo que pasa con esto es que cuando me refiero a eso, cuando me refiero a eso, es que de procuremos que tengamos una identidad fuerte como dominicanos. ¿eh? Y que de esa misma forma poder consumir sin que eso no, nos cambie otras formas que quizás hoy sean más adecuadas, pero sin que nos cambien. Eso hace que seamos vulnerables si no lo tenemos tan firme. Vulnerable a, a, a tener discusiones y, y, a, y contradicciones de que el escudo debe estar en la bandera. Eso es un punto. Increíble. Ponernos a discutir lo que es nuestra identidad. Ah, que eso uh -huh. eh, eh, ataña. Señor, nosotros somos dominicanos. Nuestro lienzo tricolor es lo que identifica que aquí hay una nación que hay un país que está contenido de seres humanos que comparten un mismo idioma, una misma cultura y una misma realidad. Pues entonces, procurando yo recabar información para alertar sobre el deterioro y proceso progresivo que se han dado la tarea pensadores internacionales y locales para sujetar al dominicano a un pensamiento supuestamente liberal, dejando de lado nuestra identidad, que eso hace propicio objetivos que hemos denunciado y hace propicio que nuestra nación, que a la vez es una nación insular porque comparte una isla con otra nación, aunque la otra, lamentablemente, ya no existe como tal. Existe para mí un pueblo, una masa de gente, masa de gente totalmente de provista, de dirección y de liderazgo. ¿Eh? Francis, sí, eh, sí quiero eh, resaltar en eso que tratas, eh, la parte de la transculturación que, que hablaste y... El poco, lo poco fortalecida que está nuestra cultura Debilitada, es que yo entiendo Debilitada, que... eh, sí O sea, nosotros Si está si el caso de la bandera O sea, de si hay una disputa De que, que se no debiera ir con, el, con el, el escudo dentro Que la gente no sabe O sea, cosas tan fundamentales De nuestra formación como país De lo que nos identifica, de lo que dice lo que somos Si tú te fijas, en la media, en, la, en, en, en el mundo moderno y los países más avanzados juegan con su identidad. Tú no has visto estar criticando la bandera si tiene Estados Unidos una estrella más o una estrella menos. Al contrario, si le quitan una estrella ahí hay problema. Imagínate. Es decir, no hay manera de que yo comprenda una serie de, de individuos liberales que a, a, a la vez brillantes pensadores en su momento, pero han vendido sus talentos a propósitos que más bien... Atacan la identidad dominicana Aquí hay personas que ha trabajado incluso libros de textos Y han tratado de transformar la historia real de la República Dominicana Y eso se le está enseñando a nuestros hijos A eso que me refiero Y este momento político debe darnos la oportunidad de no perder esa identidad Un momento, vamos a una llamada Buenos días Sí, buenos días, Francia, buenos días, Carolina Buenos, buenos días, días. Y relación al yeah, yeah. tema estaban ahorita eh, comentando sobre los bonos que el ayuntamiento implementa. Ajá, entiendo que sí. Y voy a dar mi opinión al final para completar mi, mi comentario inicial sobre el, el por qué salvaguardar nuestra identidad. Y qué bueno, y qué bueno que, que haya que haya una... De una, haya una... Ah, está abierta for... llamada. Vamos a ver. Eso es lo que me estaba está escuchando. O Ahorita era... Hola, producción. Hay una llamada ahí, porque se está escuchando. Hay una llamada. Francia, okay, hay una... Continua, ¿sí? Bueno, para con... concluir ¿Sí? mi, mi, mi orientación sí, sí, sí. hacia la conservación de la cultura dominicana y de, y de nuestra identidad, sí, sí, sí, sí. lo he hecho en el contexto de que precisamente producto de, de una evolución musical se ha impregnado en el sentir del pueblo dominicano la bachata y se ha internacionalizado la bachata y eso le ha merecido que se nos reconozca internacionalmente que República Dominicana posee un segundo ritmo que es patrimonio inmaterial de la humanidad y si tenemos la capacidad de hacer grandes cosas ¿cómo permitir que se hagan con nosotros especie de pruebas o experimentos de laboratorios sociales y políticos y no quieran impregnar de otras culturas hasta el punto de erradicar la nuestra para que aceptemos otra que es la haitiana que no es más que la, de, que la fusión y la desaparición de dos estados y conformar uno como el estado binacional de Quisqueya eso lo estoy diciendo hoy 12 de diciembre de 2019 Y a muchos, y muchos se han jactado En criticarnos a nosotros La fuerza nacional progresista Cuando hemos hecho las advertencias Por muchos episodios Que unidos usted puede encontrar Toda una base para sustentar De que se atenta contra nuestra propia identidad Y los valores patrios No permita dominicano Que nos sigan manipulando Incluyendo el propio estado actual se ha ceñido a esas intenciones, porque dentro del propio Estado operan individuos que representan esos desvalores y esos proyectos perniciosos para la vida dominicana. Espero que sigamos cultivando cultural y políticamente mejores valores y lo transportemos a mejores prácticas que surjan para que el mundo nos conozca de otra manera, no con la pobredumbre que no han proyectado en muchos casos. Muchísimas gracias Francis por eh, la exposición de tu tema. Eh, ciertamente eh, estamos de acuerdo. De, gracias. Eh, casi en todo lo que has puntualizado. Quiero... De mañana.